Previamente en Milarepa, de joven, Milarepa cometió acciones terribles. Como adulto, practicó durante años las enseñanzas de su maestro Marpa, hasta destruir las causas del sufrimiento en su mente. Habiendo desarrollado la capacidad de ser de beneficio a los seres, les enseña mediante cantos espontáneos cuando les encuentra pero principalmente les enseña usando su vida como ejemplo, meditando intensamente, mostrando así las causas de la liberación. En su camino encuentra pastores, mojas, cazadores, ancianas, jóvenes, espíritus, animales y personas capaces pero arrogantes. Milarepa les va guiando de diferentes maneras hacia la liberación que él mismo ha conseguido. Ya en este punto, Milarepa está rodeado por una comunidad de practicantes serios, entre ellos Rechumpa, que ya conocimos. Otro discípulo importante eh, que no conocimos, pero está ahí en la comunidad, se llama Shiwa E. Eh, luz eh, pacífica. O la luz de la paz. Shiwa -e. Y en algún momento se habían juntado. Y eh, algunos de los repas principales, eh, que obviamente lo habían estado comentando entre ellos, preguntan, dicen a Milarepa, eh, ya que el cuerpo del jetsun, y jetsun es un título muy honorífico que usaban para Milarepa, jetsun es... Eh, no, muy venerable, algo así, eh, ya que el cuerpo del Jetsun ya es viejo, y si pasaría usted a otro reino, manera muy, muy cortés de decir fallecer, si pasaría usted a otro reino, Uh -huh. eh, nosotros vamos a necesitar alguien que puede eh, tomar su lugar, eliminando ob nuestros obstáculos, aumentando nuestra práctica y sirviendo como objeto de mérito para los benefactores. Eh, Jetsun en quien sea que usted tiene la confianza de encomendar uh, esta responsabilidad, uh, sería apropiado uh, hacerlo otorgándole todas las instrucciones, uh, como llenar una vasija uh, con todo y autorizarles de cumplir esta función. Eh, si no esta asamblea de discípulos, esta comunidad de discípulos no va a poder eh, continuar y cuidar el linaje. Y Milarepa eh, como el texto explica, un poquito no complacido, Um, les contesta si sí, hay un discípulo con la capacidad de continuar el linaje y hacer que las actividades florezcan ampliamente. Hoy en la noche voy a ver dónde está, vengan mañana temprano y les diré. Al otro día se juntan y Milarepa les explica: eh, el ser noble que va a ser capaz, que va a sostener mis enseñanzas, aquella vasija que estará llenada eh, con las instrucciones claves y que será capaz de hacer que el dharma llegue a todas las direcciones, es un que ha recibido ordenación monástica con el nombre Laje, y Laje, Laje, Laje, Laje es una palabra muy honorífica para médico, doctor, es un moje que es doctor. Imagina una comunidad de yogis, ninguno de los cuales es un moje ordenado, son, están practicando como yogis, quien va a dirigir nuestra comunidad es un monje, pero… y mi Rerepa dice muy pronto vendrá. Ayer en mi sueño vi que, mi, que ese hijo mío eh, sostenía una vasija de cristal que yo llené de amrita de mi vasija de plata hasta que fue totalmente eh, lleno, lleno. Y así este viejo padre ¿no? tuvo un hijo. Él será como el sol de las enseñanzas del Buda y va a poder beneficiar a muchos seres. Y se pone a reír. Y esta inquietud eh, que suena medio descortés, ya vas a morir y quién va a tomar tu lugar. Oh. <risa> <risa> y quien lo está expresando la petición son los repas como más pobre candidatos más probables a recibir este honor. ¿no? pero refleja una inquietud seria y, y válida, que cuando hay una figura muy carismática, muy capaz, que está jalando, inspirando, cuidando a una comunidad de discípulos, entonces cuando esta figura no está, ¿qué pasa? La, las enseñanzas que Milarepa recibió de Marpa con esta, este aprecio muy vivido para linaje que recibimos algo de enorme valor, que necesitamos nosotros sostener, sostenerlo como Practicándolo, y a través de nuestra práctica inspirando y convirtiéndonos en capaces de transmitirlo a otros, basado en lo haber practicado, no como textos. Y cuando uno recibe algo que uno sabe, esto es, es patrimonio no para ti, para sucesivas generaciones, cuídalo. Entonces la inquietud de quién va a dar continuidad, con, quién va a asegurar que no se acaba en nuestra generación. Y en la comunidad monástica, aunque es una, un tipo de comunidad muy local, con muy poca jerarquía, con muy poca institucional, institucionalización, pero sí es muy claro quién tiene la, responsable, la responsabilidad principal para cuidar es quien ha estado más años en los votos. Es muy sencillo. Quien llegó primero a empezar a formarse dentro de los votos es la persona mayor en la comunidad y tiene cierta responsabilidad. ¿No? Y algunos son más para meditar, otros son más para cuidar, pero más o menos no es un asunto tan tan complicado que la jerarquía es muy clara y va renovándose ¿no? con cada sucesión, cada vez que un abad o una abadesa fallece, la siguiente toma el lugar y así hay continuidad más o menos orgánica en una comunidad totalmente local como los que están en las montañas, ¿cómo, cómo se van a decidir estos, no, esto, estas cuestiones de sucesión básicamente? En varios linajes en el budismo tibetano, la continuidad está asegurada a través de la familia y hay escuelas completas del budismo tibetano donde la sucesión es de padre a hijo, en la escuela Sakya. ¿Mm? En la cabeza que tiene el título sostenedor del trono Sakya es laico, ¿No? ¿por qué? porque necesita tener hijos, hijos para ¿no? pasar la responsabilidad. En, eh, en el caso de Milarepa obviamente esto no es la manera en la que están practicando, así que la cuestión de sucesión es muy importante y esto es un momento muy, seguramente muy sorprendente para los Repas que tienen una manera de practicar ¿no? y de repente un monje va a venir que ni siquiera conocemos, no sabemos quién es y va a cuidar la comunidad, pero esto es lo que Milarepa indica. ¿Quién es este doctor, monje? ¿Quién es? Este eh, médico nace en una familia de médicos, una buena familia, ¿no? en todos sentidos, familia con mucha integridad, familia con recursos económicos, familia que forma bien al hijo. Y el hijo habiendo recibido su formación en medicina forma una familia, se casa, tiene dos hijos un hijo, una hija, en algún momento en la región donde vive de repente eh, aparece una epidemia, una epidemia muy, muy contagiosa y, y fatal, ¿no? agresiva, y este médico está pasando sus días intentando cuidar curar y todas todo su conocimiento está ¿no? aplicando todos los remedios que tiene, ¿no? intentando esto, intentando el otro y la gente está falleciendo, no logra parar la contagión terrible está pasando su día fuera, caminando con la gente, aplicando hierbas, haciendo todo, y no está logrando que toda su formación profesional que hasta ahora ha sido muy exitosa tenga frutos. Y en algún momento dentro de todo esto llega a la casa después de estar curando a la gente y encuentra ya… La, los síntomas que ya reconoce en su propio hijo. Y poco después el hijo muere. En el Tíbet se lleva el cuerpo del difunto de la casa y esto es su tarea. En la tarea del papá en este caso. Él lleva eh, con, con todo el dolor que implica, lleva su hijo, su único hijo, o la otra. Hija, su único hijo. Lo lleva, lo deja, donde se dejan los cuerpos de los niños, porque hay diferentes lugares para diferentes tipos de muertes también epidemia. Regresa a la casa y ve que la hija se contagió. Poco después la hija también fallece y está dando todo, haciendo todo nada funciona, la desesperación de padre y médico intentando y todo lo que se supone que puedes hacer para las personas bajo tu, tu, tu cuidado y no puedes hacer nada y con corazón destrozado lleva a la hija. Regresa a la casa, cuando hay epidemia en la casa ¿Qué sigue su esposa? Uno de los más vulnerables, los niños ya fallecieron, ahora la esposa. Y hace todo lo que se le ocurre y nada está funcionando. Y ella llega al punto en que él como médico reconoce ella ya está al punto ¿no? de dejar su cuerpo y está con mucho dolor, y la ve dolida pero con cada respiración luchando para poder seguir, está ¿no? luchando para vivir, pero él ve la condición del cuerpo, ha observado muchas veces el progreso de la enfermedad y sabe que de, de este punto no hay regreso. Y está luchando y con, con, mucha, ¿no? con mucho sufrimiento, no, no queriendo soltar. ¿Mm? Y viéndolo así inquieta, le está leyendo escrituras, ¿no? queriendo saturar su mente con el Dharma, con virtud pero también generando mérito para ella en este momento ¿No? y en cierto momento él le habla y le dice que es, tu, es debido a la falta de comprensión que la naturaleza de Samsara es transitoria, que los seres sufren. Quienes quieren eh, eh, vamos a decir, eh, demorar o alargar su estancia en Samsara, que realmente carece de felicidad verdadera, están afligidos, Viendo los, las personas que están sufriendo tanto por sus familiares que eran transitorios, me, me siento muy desanimado, profundamente desanimado. Está intentando conseguir manera de hablarle de lo que está pasando. Y después le dice tu fuerza física ya se ha ido, pero estás ahí aferrándote a la vida, parece que tienes apego a algo, si tienes apego a cualquier objeto externo yo lo ofrezco a los monasterios, generaremos virtud con este objeto. cualquier riqueza te está inquietando, yo lo voy a hacer útil ofreciéndolo a los monasterios o a gente con necesidades, gente indigente. No hay nada a lo que te tienes que estar aferrando, tú y yo nos hemos encontrado debido a a la conexión de aspiración previa, pero debido del poder de nuestro karma negativo has contraído esta enfermedad y todo lo que yo he hecho intentando ayudarte nada más ha generado más dolor. Si tú vives, o no, para mí no me queda otro, yo tengo que practicar el dharma". Y aquí habiendo abierto el tema ella le contesta, ahora estoy lista a morir, no tengo apego para riqueza, terreno, nada de este tipo. Pero Hache, sí tengo apego para ti. Y para que ninguna otra mujer te seduce, voy a enviar a mi hermano mayor a ir a vivir contigo. Y además, la vida eh, doméstica en Samsara. Nunca es genuinamente feliz. Así que, la debes dedicarte completamente al darme genuino. Y él contesta, aún si te recuperes, aún si te recuperarás. Esposo y esposa, eventualmente se separan. Si falleces yo solo practicaré el Dharma y no me volveré a casar. Quisieras que yo haga un juramento Y ella dice, tú jamás me has engañado a mí ni a otros, pero esta vez para que yo tenga Confianza completa. Eh, sí, por favor, tome un juramento. Y ella, pidiendo un testigo, eh, viene su tío. Es, es para su confianza. ¿no? Está al punto de morir. Se entiende que quiere poder realmente sentir la confianza, ¿no? Y así eh, pone un tomo de escritura en su cabeza y toma el juramento. Ella dice: "Lage, estaré". Eh, mirándote desde el otro lado y yo sabré si practicas el dharma genuino o no. Y con esto toma su mano y mira su cabeza y con una lágrima cayendo suelta su cuerpo y fallece. el médico toma eh, todos sus bienes y los divide en tres, una tercera parte de todo lo que tiene ocupa en sus funer funerales, creando una estupa para ella, una tercera parte dona, ofrece, y una tercera parte aparta para su práctica de Dharma. Eh, hace muchas eh, tzatzas, lo que Milarepa hizo para su mamá eh, con los restos, ¿no? las cenizas para ella y así eh, crea la estupa que en la época de la biografía todavía existía en el Tíbet y dijeron que en tal y tal lugar todavía uno puede ir y ver la estupa que él creó para su esposa, pero una vez terminado esta, este servicio, este cuidado para ella, deja todo y va a una cueva y está, empieza a practicar. En algún momento viene el tío, este mismo tío que fue testigo del juramento, a visitarlo, a ver cómo le iba. Y él había estado practicando, practicando, practicando. Y el tío le pregunta, ¿cómo estás? Y él dice, en mi vida he sido más feliz, jamás, que ahora. El tío se se pone muy furioso, diciendo tu mujer fue realmente una mujer excelente y ¿cómo puedes decir esto? Y él dice ¿no, ¿no te acuerdas del juramento? Yo estoy, estoy practicando el Dharma para ella, para todos, según mi compromiso y el tío como decía, sí, sí, sí, es cierto. ¿No? Poco después ya es, llega a querer tomar un siguiente paso sin despedirse de la familia, se va, se va a un monasterio. Donde va primero es con un Geshe eh, conocido que se llama Geshe Potowa y va con este Geshe y le comenta le dice eh, pido eh, que me eh, permites entrar por la puerta del dharma y que me eh, prestas comida, que me preste comida. Entrar por la puerta del dharma es manera en tibetano de decir ordenarse como monje. Es, es así que se describe este paso que ya estás entrando ¿no? por la puerta del Dharma. Y Geshe Potoha le dice yo no tengo comida para prestarte, pero si tú tienes tu propia comida, tráela y yo te eh, haré entrar por la puerta del Dharma, o sea yo te daré ordenación. Y ahí, no podemos escuchar un, un eco de lo que pasó cuando Milarepa fue con Marpa, pero la reacción del médico es un poquito diferente. Él tiene el pensamiento, si yo tuviera comida yo no estaría pidiéndola, esto me parece un poquito sin sentido, que en general he leído en tal y tal tantra, en tal y tal texto que ¿no? un guru debe de actuar por el bien de todos los seres. Y, ¿no? a mí me parece que este Guru no tiene este tipo de compasión. Sin embargo sí hay, hay otro contexto en la comunidad monástica cuando uno se ordena como monástico, la idea es que uno está iniciando una manera de vida donde uno tiene que estar recibiendo comida. Y sí hay una, un entendimiento y una responsabilidad de la parte de la persona dando la ordenación de asegurar que la persona sí tiene comida. Y también, así que es una expectativa completamente viable y normal, ¿no? esperada. Y también tenemos este contexto de maestros como interesados en recibir, acumular riqueza y este geshe sabemos que es un monje porque solo un monje puede dar ordenación a otro monje, no se puede otorgar algo que uno no está sosteniendo. Así que con todo este contexto el narrador del texto explica que no hubo una conexión kármica entre los dos. Así que no generó devoción para Potoba. Regresó a su lugar natal, ¿no? ya eh, eh, genera eh, como agarra su, convierte más bien sus bienes en oro y ya sale. No, con todo, todo lo que va a necesitar para todo el, tiempo, todo el tiempo de práctica, lleva con él en forma de oro. Y ahí empieza su formación y recibe y en su biografía se puede leer toda la lista de las diferentes eh, iniciaciones y textos filosóficos importantes que estudia. Y empieza un, una época bajo eh, la forma bajo el cuidado formándose en la tradición Kadampa. La tradición Kadampa es la tradición directa que viene de Atisha y estamos justo en este tiempo después de la llegada de Atisha al Tíbet. Así que está muy cerca la fuente y todo este movimiento muy muy intenso muy monástico no solo monástico pero muy monástico, con mucho énfasis en estudio filosófico, en práctica eh, de renuncia, compasión, sabiduría. Y se pone a formar en, las tradición, en la tradición Kadampa, eh, enseñanzas de entrenamiento de la mente o John, y Labrin. Lamrim que quiere decir camino gradual, son dos tipos de, de presentación de las enseñanzas y se forma ampliamente y en cierto momento decide que tiene que salir del monasterio, quiere estar solo y solo estar practicando y pasa el día estudiando, reflexionando, leyendo, reflexionando, leyendo, reflexionando y en las noches meditando, muy intensamente. Su meditación llega al punto que alguna vez se quedó 13 días en un estado meditativo, muy muy intenso. Y en este tiempo en algún momento empieza a tener un sueño por primera vez, pero también visiones de un yogi con piel oscura, con un cuerpo gigantesco, vestido con trapos en su hombro, con un, un bastón. En el primer sueño ese yogi coloca su mano en su, su cabeza y escupa en él. Y se va. Él comenta esto con los otros monjes y los monjes le comentan, además después del sueño, su meditación, la claridad, la vividez de su de su meditación su este, estabilidad es, se hace mucho más profunda y lo comenta con sus amigos los monjes ¿no? que un monje guardando bien sus votos aparece un yogi así en sus sueños esto ha de ser un obstáculo ve con el abad pídele la transmisión de la Deidad Blanca Achala que es una de las eh, Deidades muy practicadas en, en el linaje Kadampa en aquel momento que ya casi no se transmite ¿Mm? y no le recomiendan de hacer muchas ofrendas de Torma a la Sangha, o sea fortaleza tu conexión ¿no? con lo monástico y aléjate de, de este yogi y el médico hace todo esto, pero el yogi sigue llegando más a menudo y cada vez hay mucho gozo y mucho progreso en su meditación. Y ahí pasa el tiempo y eh, empieza a haber eh, problemas con comida hambruna en la sombra y a los monasterios ¿no? empiezan a llegar eh, muchos eh, mendigos y en un momento eh, el médico que ya seguramente saben su nombre eh, completo se llama Gampopa. Gampopa viene de su lugar donde él se queda solo y está llegando al monasterio. Quizás para hacer circunvalaciones no, no, no indica por qué, pero mantiene su vínculo con el monasterio. Está llegando y tres mendigos que están sentados están hablando mientras él está pasando. Están hablando: ah, ojalá hagan una gran puya y el monasterio haga mucha, no, ofrece mucha comida. Y el otro, más vale en vez de quedarnos aquí anhelando algo que o quizás no pase, mejor vayamos a las montañas recogemos hierbas y, y hacemos una sopa y nos calentamos con esto. El tercer mendigo dice, si van a hacer aspiraciones, debemos de hacer aspiraciones grandes, debemos de aspirar, de saber, de convertirnos en gente como, como por ejemplo Milarepa. Empieza a hablar de Milarepa, ese gran yogui se queda en las montañas y ni siquiera necesita comida, se nutre de su meditación y, que tiene, y empieza a hablar de Milarepa. Y Gampopa escucha esto y al escuchar el nombre Milarepa algo le pasa, se mueve algo dentro de él y el texto lo describe que siente lo que uno siente al ver por primera vez la cara de algo, alguien en, la que, en quien te enamoras, una experiencia así tanto que se desmaya, muy muy intenso, luego se recupera, se recupera y les invita a una muy buena comida, invita a los mendigos. les ofrece generosidad hasta que están completamente satisfechos y después les empieza a preguntar. Les dice: Ustedes aparentemente conocen bien este, no este yogi. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo lo encuentro? Dime más. Y le ofrece una gran cantidad de oro para llevarle con él, con Milarepa. Y estos mendigos bastante nobles dicen: Nosotros los dos menores jóvenes dicen nosotros no sabemos nada de este Gurú, pero el mayor le dice yo, yo sí, te puedo ayudar, te puedo guiar y eh, asuma, asume el, el, la responsabilidad para guiarlo y lo lleva, en este momento Milarepa está en un lugar muy muy al este, donde eh, Campopa está eh, practicando es en la parte central, un poquito hacia el norte. Milarepa es mucho hacia el este, hacia el oeste. Y semanas, mucho rato caminando. El mendigo mayor le lleva casi hasta el monasterio de Sakya, que es entre, como más o menos, como entre los dos lugares, y después pretende estar enfermo, ya no quiere continuar. Pretende estar enfermo, dice: Ahí está un, un poquito adelanta, está el monasterio de Sakya. Pregunta ya, seguramente habrá alguien que te pueda ayudar. Y así no se queda. Gampopa continúa, llega al monasterio, está preguntando por dónde, por dónde y continúa caminando, queriendo llegar, pensando ¿cuándo lo voy a ver? En cierto momento está en el medio de nada y otra vez encuentra ese mismo mendigo mayor, ¿eh? que luego Gampopa estaba convencido y contó luego a sus discípulos que él piensa que era emanación de Milarepa, llevándole, ayudándole, guiándole. En cierto momento ¿no? ya está, se, se hace muy débil, ¿no? el, el, este mendigo aparece y desaparece en diferentes momentos, está muy, muy débil se ha estado forzando, caminando demasiado, no comiendo suficiente, muy, muy enfocado en verlo llegar, llegar y otra vez se desmaya y esta vez se despierta en la noche lleno de dolor todo el cuerpo, sin agua, sin nada que tomar y dos días pasa así sin poder levantarse, sin fuerza, sin agua, solo. Y esta, esta ruta es una ruta bastante transitada y en algún momento llega un grupo de comerciantes y él les pregunta, no ustedes saben Milarepa, y uno de los comerciantes, eh, los comerciantes les, dis, les dice que Milarepa si sí, yo lo conozco y ahora está quedando en Chua, en la región de Jin. ok ya tiene la información que necesitaba y abraza al comerciante. no, esto pasó al revés, primero encontró los comerciantes y después se desmayó y, y tuvo, estuvo en, en, una, en una condición muy mala. En esta condición muy mala empieza a generar la aspiración, pensando, si yo no puedo encontrar a Milarepa en esta vida, que en mi siguiente vida renazca en la presencia del Jetsung, donde quiera que esté, y que mi mente y la de él se funden completamente. Esta es su reflexión en esta condición. Y aquí y empieza a llorar, suplicando, suplicando, suplicando. Después aparece un maestro Kadam, en este Kadampa, de los, del linaje Kadampa. Y el eh, campo le pregunta dónde va y dice: Yo voy eh, en la dirección de Jin. Yo también. ¿No? Y le ofrece agua y se ponen a viajar juntos. En este tiempo, Milarepa está sentado con sus discípulos, ¿no? están practicando juntos. En algún momento Milarepa está meditando y después riéndose, meditando y riéndose. Y eh, una de las eh, discípulas eh, le dice, le pregunta, ¿Por qué? ¿No? ¿Estás pensando a veces de las cualidades de sus discípulos y después de sus errores? <risa> Él dice, no estoy pensando en las cualidades de los discípulos ni en sus faltas. Mi hijo. viene acercándose y estoy conectando con él en meditación y le vi desmayado y entré en samadhi para bendecirlo, a través de samadhi es profunda meditación, en un estado profundo de, un, un estado profundo de meditación y después cuando vi que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba, me reí de felicidad. Y ella pregunta, ¿cuándo va a llegar? ¿Mm? Y él dice, eh, él llegará pasado mañana, a más tardar en la noche. ¿Mm? y ella pregunta ¿y nosotros tendremos la fortuna de conocerlo? Él dice sí. Y la persona quien primero le ofrece un asiento y le recibe respetuosamente, eh, estará, la persona que le ofrece un asiento estará sostenido por samadhi, por profunda, por capacidad de profunda meditación. Quien le eh, encuentra y guía, lleva aquí, eh, yo, guiará a su yo voy a guiar a su liberación. Y el efecto de esta aseveración es todos quieren recibirlo y guiarlo. Cuando este maestro Kadampa y Gampopa llegan al pueblo o a la, la zona, la, el pueblo cerca, Campopa en... pregunta mm. que ah, y cuando, cuando Mirarepa dijo que viene llegando le describió como el maestro de U del, de la región central, maestro de U. ¿No? así que él cuando llega y pregunta por Milarepa, ella pregunta ¿y usted de dónde viene? <risa> y él dice que yo vengo de la región de U y ella dice por favor entra a mi casa <risa> y le hace sentar <risa> y le da buena comida y después explica que el Jetsun supo que ibas llegando y nos dijo que su discípulo principal venía llegando y que quien tuvo la fortuna de etc. El efecto de esto es que Gampopa empieza a sentir un poquito de orgullo. Vienes con tantas ansias de ver, suplicando, suplicando y de repente ah, él me está ahí esperando y ya ha dicho a todo el mundo que yo soy. ¿no? Por lo tanto Milarepa no lo recibe inmediatamente, le hace esperar dos semanas. <risa> y finalmente después de dos semanas esta misma mujer que no iba a perder su oportunidad es quien le lleva con Milarepa finalmente. Y en esta, en esta reunión, este encuentro um, viene, es, es, oh, es un monje muy formado en estudio, en práctica, ya, ya es maestro el mismo o en un nivel de maestro y viene y no sabe cuál es Milarepa. Todos son repas, todos son yogis. no hay los atributos de estatus que uno acostumbra ver para ver ¿Quién es entre todos los monjes, quién tiene brocada de seda o señales de prestigio hierarquía y jerarquía y estatus? Ahí todos están vestidos en trapos, en algodón. ¿Mm? Y él tiene que preguntar cuál es Milarepa. ¿Mm? Y le indican cuál es Milarepa. Y cuando eh, cuando eh, sabe esto eh, ofrece un mandala de oro y un eh, tipo de té de muy alta calidad ¿Mm? y aquí hay dos versiones de lo que sucede en este momento, en una versión Milarepa rechaza la ofrenda diciendo no, alguien como yo no le interesa, ahora no es algo que le interesa a alguien como yo y yo ni siquiera tengo en qué hervir el té, esta es una versión. Otra versión, eh, acepta el oro, toma un poquito y hace una ofrenda a Marpa tirándolo en el aire y sabemos una vez lo tiras en el aire ya lo entregaste, ya no lo tomas más. ¿no? Así que hace esta ofrenda de oro a Marpa. Y después eh, Milarepa toma un recipiente de alcohol y entre los votos de los monásticos budistas un voto importante es que no se toma intoxicantes, no se toma alcohol. Milarepa toma un poquito de este recipiente y pasa el recipiente a Gampopa y dice toma y un buen Moje no puede tomarlo y queda ahí como pensando qué hacer, qué hacer, no tomándolo y Mila Repa le dice no pienses tanto, tómalo y Gampopo no quiere perder la oportunidad de generar Dendrel, así explica, no quiere perder la oportunidad y se, y, se suelta y Toma, toma el alcohol del recipiente ¿no? y lo toma sin perder una sola gota. Milarepa conscientemente está generando el mismo vínculo que Marpa había generado con él a través precisamente de esto. Y esta analogía ¿no? de transmitir todo lo que uno tiene, todo lo que uno es, todo a un siguiente discípulo, para que tenga todo. Y después le empieza a dar enseñanzas. No, antes el té. Mila uh -huh. eh, eh, Gampopa prepara este té muy muy bueno en esta versión de la biografía y lo ofrece a Milarepa y Milarepa lo acepta y comparte con todos sus discípulos y después le, le dice a Rechung, Rechungpa que era el otro candidato más probable para ser el discípulo principal le dice a Rechumpa, nosotros debemos también de ofrecerle té a Gampopa, ve prepara un té para él, y lo hace. pero después Milarepa le dice a, eh, antes de dar la primera enseñanza le dice a Gampopa cualquier objeto de apego tienes ofrézcalo. para una eh, como una bendición y Gampopa dice yo no tengo nada que ofrecer y Milarepa le dice estás ocultando una buena cantidad de oro, pero pretendes no tener nada. ¡Qué pena! ¿De qué sirve una bendición cuando uno no tiene fe? ¿De qué sirven instrucciones cuando uno no tiene certeza? Y además tú has llegado aquí como comerciante de lana. continúa con tu viaje, ojalá no tengas obstáculos en tus empresas". Y Gambopa pregunta, cuando estoy en la presencia del Jetsun no hay espacio para hipocresía, ni, ocu ni ocultar ocultamiento. Uno tiene que tener una mente presente y enfocada. <risa> y esto es lo que la, la gente eh, que trabaja para su Santidad del Karmapa, lo dicen como medio en broma, pero que dicen si hay cosas que tú no quieres que sepa, tú necesitas cuidar mucho cuando estás en su presencia. Dicen exactamente esto, tienes que tener tu mente enfocada, medio en broma pero quién sabe ¿no? <risa> pero lo dicen, me lo han dicho. <risa> sí. Pero con esto generó mucha fe en Milarepa. y después Milarepa le pone a meditar, le da instrucciones y le pone a meditar. Milarepa eh, Gampopa ya tiene mucha experiencia en la meditación pero está formándose, primera eh, meditación, lo primero, primero, primero que le da, se recuerdan qué fue el primero que eh, Milarepa recibió estando en la casa de Marpa? sí refugio, sí, pero eh, otras instrucciones de meditación, recibió de Dhamma Vajrayogini y esto es lo que Milarepa da primero a Dampa y le pone a meditar. Después le otorga enseñanzas de Mahamudra, instrucciones de Mahamudra y cuando eh, Gampopa está meditando en esto, empieza a tener experiencias excepcionales. Primero tiene, eh, empieza a tener una visión en que ve todos, todas las cinco familias de Budas y esta es una eh, manera de presentar diferentes cualidades de Buda, de, de eh, seres iluminados, se llaman dos cinco Tiani budas, empieza a tener visiones de ellos y regresa con Milarepa y explica que le está pasando esto y Milarepa dice, ah esto es porque te está pasando tal y tal en tu meditación, no es una falta ni es una cualidad, siga meditando y tiene toda una serie de experiencias que si sucediera a cualquiera de nosotros estaríamos exaltados y eufóricos y con cada uno, una y otra vez. Ah, esto está pasando por… no, porque te está pasando tal y tal en tu meditación, no es una falta, ni es una cualidad, siga meditando. Una y otra vez. En algún momento, le explica, ah, esto es porque tienes tu cinturón de meditación demasiado apretado, suéltalo un poquito, porque está bloqueando el movimiento de ¿no? la energía en los meridianos, canales, etc. ¿Oh? Suéltalo un poquito, no es una falta ni es una cualidad, siga meditando y ahí continúa meditando. No, y el cinturón de meditación forma parte de la tradición de estar largas horas meditando y el cinturón ayuda en mantener la postura durante meditación muy larga. Por esto en los dibujos o en las imágenes de Mirarapa tiene este cinturón. Una de las, eh, uno de los comentarios que Milarepa, el primero que le di, en algún momento que le dijo, eh, Milarepa cuando viene a, a expresar esta gran experiencia y dice, esto es cuando aprietas tus ojos y ves algo. Ni es una falta, ni es una meditación, ni es una cualidad, siga meditando. Psst. Siga. En cierto momento, en cierto momento llega el momento. dice a los eh, tres discípulos que en este momento son principales, Kampopa, Rechumpa y Shiwao, de observar sus sueños en la noche y reportarlos, está manteniendo la tradición. Los tres reportan, vienen el otro día, reportan sus sueños el sueño de Chihuahua, él dice, tuve un sueño excelente, en el este se levantó el sol y soñé que se desolvió en el centro de mi corazón, y Rechungpa dice que yo soñé que yo iba a tres valles, grandes valles, y grité con una voz muy… ¿no? grande. Y Gampopa, llorando, dice, tuve un, un sueño muy malo. Y Milarepa le dice, tú no sabes si es malo o bueno, cuéntamelo. <risa> y Gampopa le dice, soñé, que yo había matado muchos hombres de diferentes razas, parando su aliento, su respiración. Yo debo de tener mucha negatividad en mí. Y Milarepa le dice, hijo, no tienes causa para llorar. pa toma su mano y le dice que yo, te, yo tuve altas esperanzas y tú las estás cumpliendo. Tú en el futuro serás causa de que las enseñanzas del Buda llegan muy lejos. El sueño de Shiva fue mediano. Y le dice a Shiva: Ya que tu motivación es de poco alcance, no vas a beneficiar muchas personas, pero sí irás a un reino puro. Rechupa. Por tu arrogancia renacerás en tres valles diferentes, como tres geches famosos. Campo, sigue meditando. Pero llega el momento de despedirse. Y Mirarepa le indica lugares donde él debe ir y continuar su meditación. Y le empieza a dar instrucciones. Y le dice que, eh, dando explicaciones, le dice que, eh, que debe de meditar y después debe de enseñar y cuidar discípulos en su práctica. Y con excelente pregunta, Campopa le pregunta ¿cuándo será el momento de hacer este cambio, ¿no? este cambio en enfoque? No dice que debes de dejar de meditar, sino que en cierto momento tienes que enseñar. Y Milarepa le dice cuando hayas visto la esencia de tu mente y la visión se haya establecido, será el momento de cuidar a discípulos. cuando es el tiempo para Gampopa irse, Milarepa le acompaña hasta un puente y le dice que eh, para Dendrel, para conexión auspiciosa yo te acompaño hasta aquí, no voy a cruzar el río contigo, esto tienes que hacer solo, pero aquí nos sentemos y hablemos un rato, suelta tu carga y nos sentamos. Y ahí se quedan. Y Milarepa le empieza a dar las últimas instrucciones, sus consejos, y le dice yo, yo ya te he dado todas las enseñanzas y todas las instrucciones que tengo, menos una. Pero esta una es de enorme valor y esto no puedo dar tan fácil. Se despiden y Campopa empieza a irse y cuando ha cruzado el río y ha llegado cierta distancia, ¿no? escucha la voz de Milrepa, que apenas se escucha llamándole de regresar. ¿Mm? Cuando escucha su, su voz, Milrepa llamando su nombre, viene regresando, corriendo, ¿no? y le dice, eh, esta instrucción ¿eh? es de enorme valor, no lo puedo dar tan fácil, pero si no te lo doy a ti, no tengo a nadie más a dar a quien lo puedo dar". Y Gampopa pregunta ¿ofrezco un mandala? que es la manera tradicional de pedir una enseñanza y Milarepa le dice no necesitas un mandala, no desperdicies esta instrucción. Y después Milarepa que ya está vestido con, con una tela de algodón, levanta la tela, se voltea y muestra su trasero completamente duro con callos, y le dice no hay una instrucción más profunda que esto, meditar, practicar, es a través de la meditación que mi cuerpo se ha hecho así, es por esto y tenemos aquí la prueba oh, absolutamente palpable de hueso tocando piedra y dice que es oh, en el proceso de mi cuerpo convertirse así que las cualidades han surgido en mi mente, tú también debes de practicar con perseverancia". Y así la instrucción quedó profundamente sellada en la mente de Kampopa y continúa su viaje.